Remera esa de no, la remera de la remera de viral que está ahí arriba es tuya? <risa> <risa> Traidora mal, ¿no? La, la, la amiga de amiga de Chao. Igual, igual Banco Duro, eh, Banco Duro, pero bueno. ¿A ver, ¿A no, ah, pero no, No, me jodan. no es Mejor a las no, Armis, a no, las no, Armis. armis. Arrancamos una nueva edición de Fulgara TV con algo muy especial, al fondo de este pasillo me dijeron que hay un par de streamers piolas a los que vamos a poder entrevistar, ¿se imaginan quién puede ser? Vengan y vamos a ver si nos atienden primero. Escucho ruidos, escucho la voz de una mujer y tres, tres o cuatro hombres en esta casa, vamos a ver si nos atienden. ¿Qué tal Sí, vengo por el aviso? ¿Puede ser? Bueno, sí, como por favor. Permiso, ¿cómo va? ¿Todo bien? bien bienvenido. Venimos a atacar. Me dijeron que había streamers en esta casa. Eh, sí, hay un hay uno y medio y dos, poner. Vení, vení, vení, vení, porque escuché la voz de una mujer también. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Todo bien, en orden. Todo muy bien, estoy creciendo. Estos días estuve comiendo mejor, así que. Estás más alta. Estoy un poco más alta. Que la última vez que nos vimos. Sí, bueno, bueno, cosas que pasan. Después te tiro un tío. Bien, bien el pelo. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, Siendo sí, sí. sigo yendo nos... a Prana, sí, sí. ¿Se acuerdan que nos encontramos en la peluquería? ¿Cómo le vas? ¿Todo bien, señor? Un gusto, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Eh, ¿Quién lavo los platos? ¿Y quién más? El boludo, el boludo. <risa> ¿El boludo? <risa> No me digas que lo tienen para lavar los platos, no me digas claro, por tenemos favor. Tenemos ahí para lavar los platos, para hacer la comida. No, es que no. Hace como 20 días no cocinamos. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar nos encontramos? Eh, estamos en, en la cocina, que también es el living. Estamos en la, en la, en la Pimpe House, Paneles, por así decirlo. Cuarto de invitados, mira, vamos a hacer una breve recorrida. Entrada, pumba, acá está, entramos, acá tengo miedo, debe ser baño. Ay, ay, ay. Hay un cuerpo. Hay un cuerpo sin vida. Se supone que es el baño. No, no mostremos mucho, no mostramos mucho. Se supone que es el baño. Tenemos acá la cocina, cocina integrada. Vení, que venga que, que venga limpio. Sí, que lim... que... No, mira mira esto. No, no, no. No, mira esto. esto. Es una, esto es una vergüenza. Esto no es una puede ser. Vergüenza. No puede ser. bueno me dijiste, no, voy a preparar todo, vos venís tranquilo, es un buen día. Y sí, yo te dije, va a estar todo, va a estar no, todo no, impecable. A acabar, sí, sí, para sí, sí, para vamos arriba, dicen que sí, grabamos el no, marginal no, arriba. Arriba grabamos sí. el marginal, pero estuvimos despejando un toque, había un par de sábanas colgadas. A ver, a ver, plato lavado, está bueno, nos recibieron bien. ¿Qué tenemos acá? Un poquito de sal, vamos, chivo, ahí está, sal escondida. A ver Acá es el sector especias Tipo a mí me encanta tener todas estas pelotudeces Tipo ají molido ¿Pero cocinas? Pimienta blanca Sí, cocino repiola. Ah, bueno, bien Esta es la Pimpe House Me vendiste como la Pimpe House Vení bien. ¿Qué tenemos? A esto le decémonos, no, mira, ¿O oh, sí? Eh, Buena onda Sí, sí. sí mira. Tenemos acá a los amigos de Monster, tenemos. Está un poquito. Un poquito tapada la pileta. Sí, ¿Se ¿Está sí. prendido esto? Claro, no, no, no, no, no, Está perdido Hornalla. Eh, esta lucecita siempre Bien. está prendida, te... ¿Sabés cómo se define la casa de una persona que vive solo? Que bueno no solo, claramente. Mirando la heladera. Voy a arrancar por el freezer. ¿Tenés algo? A ver qué hay en el freezer. Pero boludo, mucho, cuando hay hielo así es porque no sacás las cosas hace Medallones mucho. Medallones de pollo. Medallones de pollo. Pan, milanesa, sí. churrasco, más churrasco, pan, sí. hamburguesa, cubito para el Fernet. Sí. Otro tupper con milanesa de mi abuela, que son épicas. Bien. Está frozen ahí, digo. Esto está hace rato acá. No, eso está así. mucho. mira, mira, mira. Hielo. ¿Sabes qué tú estás? ¿Cuánto está? Cinco pesos el churrasco eh. 5 pesos churrasco, cuánto 113 mangos. Vence. Lo venció el 10 de junio, boludo. ¿Venció? ¿Cómo venció, bolso pelotudo? <risa> está congelado. Vencimiento el 10 de junio. Está congelado, está congelado. ¿Qué estamos? Pará, pará. No, pará, pará. pará. Está congelado. Está congelado. El, el 6 no es junio. El 6 junio, boludo. Venció el 10 de junio. ¿Sí? Venció el 10 de junio. No sí, culpa de Roger pero eso creo que lo traje yo igual. Sí, pero ¿cómo le traje? Sí, lo trajito. No, lo traje hace como dos meses. No, no, pero es, pero es imposible que esté envasado el 8 del 6 y vencimiento el 10 del 6. Claro, igual. No, no igual, igual, no. igual si, está, si está frisado, frisó. Zafaste. ¿Quién cocina cuando no está pimpe? <risa> eh, el bueno. que tenga hambre. El que tenga hambre, sí. Tenga, vení, la heladera. La heladera es grave, ¿eh? Esperá, ¿esto cierra bien? La heladera, a ver. Mere no Guille, heladera. ¿Qué tenemos? Atún, atún. tu seta, dale. Sí. Bien, pero aquí le hago poco. Infantable, Infantable. Está. el Finlandia de jamón. ¿Y ¿Cómo es esto, mesana? chivo? La martona es la, es la leche más barata que hay en el... Sí, en sí, el sí leche caro. por 16 pesos. No, la UPI es peor. Es la H, la leche. Eh, sí, no, no, no, no, llega a ser, no llega a ser leche ¿Qué más tenemos? Crema, esta crema ya Uy, No, no te tiré la, ¡Oh, po no. la, poca, la poca crema que tenés, boludo Soy un hijo de puta Ahora son todos lácteos, boludo Tenés no. leche, yogur, crema Compré 100 pesos de lechuga Muchísimo Una barbaridad, no comemos verdura nunca Me pintó comprar 100 pesos de lechuga A ver, mirá, 100 pesos de lechuga una una bolsa gigante. De... Pero ¿por qué tanta lechuga, boludo? Tenés algo más ahí igual, mirá. Bueno, bien. ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué es lo que mejor cocinas? Yo, mi... sí. el plato que mejor cocino sí. es eh, fideos con crema, verdeo y jamón. Fideos el... con crema, verdeo y jamón. Me gusta. Vení, Guille. Vení, me gusta. ¿Querés ver.. Tiramos el número de, de cuántos paquetes de fideos pensás que pueda haber en esta alacena. Para mí en esa alacena hay... Ahí... No quiero exager... exagero. No, ¿Un, ¿Vos cuántos tendrías? Todas. No, dos, tres, pero vos que sos un cabeza de termo con uno de 14. ¿cuántos tenés? De Creo que, no sé, vamos a contarlo. Mirá. ¡No! no. <risa> uno. Sí. Dos, tres. Sí. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Ocho. Ocho. Nueve. Vamos, vamos, que llego a catorce. <risa> eh, no, igual ya nueve es una acá? barbaridad. ¿Ese, Luquetti, eso? No, este es arroz. Ah, arroz, arroz. El maruchan, amigo. Diez. ¿A dónde está el maruchan? Acá. Diez. Diez. Diez. Y yo no un marrón ayer mismo. Ah, ¿y se comieron uno ayer? Ay, <risa> ah, ayer nos bajamos otro paquete de fideos. Eran 11 o 12. Era no, eran 11 o 12, hoy estuve cerca del 14. ¿Pero por qué eran dos fideos? ¿Cuál es la obsesión? Oh, se van a comprar a Jumbo, ¿viste? Sí. Ah, es todo Jumbo, sí. Estamos, estamos tirando una cantidad de marcas increíble, pero bueno. no pasa nada. Dos si anclas. Los amigos de dos anclas, a ver los amigos de dos anclas si se portan, si se portan bien. Eso no quiero ni ver qué hay en esa caja. Debe... No, no se puede ver. ¿No se puede ver? La, no, igual tranca sí, hay, ¿Qué hay eh, Tipo hay desamelladores. Ah, bueno. la, ca la caja de herramientas. Sí, la caja de herramientas. La tiene caja de herramientas, Dale. ¿Qué tenés? ¿En ese años? La, este año? la caja ah, no que que es de zapatillas. A ver. Sí, ya. ¿Tenés mayor a Heinz? No, Heinz sale un huevo. Que es lo... ¡Qué chocada! Está perfecto. Hay que tener las dos cosas. Igual si hay algo que está fuera de... O sea, vos ves la casa. El horno este, perdón, me, no, no. Mirá, pero es muy grande el horno, boludo. decime que es decime que es si no lo. Es de sí, lo ¿no? conseguimos con BGH cuando laburamos con Ahí que el duerme. El LRM. LRM. Acá adentro duerme eh, duerme. Juaco. Juanco. duerme. no tiene relación. Vamos a meternos con el poder que tiene la Oxe y el poder que tiene Pimpe. Compu de Rogel acá. ¿Compu aquella? Compu de la derecha de Pimpe. Mía venimos solo porque no se me anima ninguno, va a hacerse cargo de esto, ¿no? No. ninguno no, no, se va a hacer cargo del quilombo que hay No. A ver oh, cómo está ahí? El... El... No hay nadie, ¿no? Sí, ¿no hay nadie? No. No quedó que que nadie. que vaya yo? No quedó nadie. La ropa para abajo. No quedó vení nadie. a limpiar Brisa, vení. Mirá, oh, tenemos un pizarrón y esto ropa, ropa toda tuya. Y acá están las camperas, los... acá tengo bolsas de dormir cuando vienen los pibes. Bien. ¿Cuándo llegaron a dormir acá? Y en un momento fuimos seis. ¿Seis? Voy a, voy tiro una lata. Ok, okay. Eh, para que te des Ahí. una idea también cómo vivimos, porque pasamos mucho frío. Acá no hace frío, acá hace frío. Sí, acá sí, no hace frío. Y... y dormimos <risa> tres. Sí. ¿Tres? Para el calor humano. Complicado. Ah, ¿no puede sonar gay porque hay no, uno no, que no tiene que dormir. No, en el no, no, no, no, no. ¿Quién duerme en medio? Eh, y nos vamos a turnar. Depende sí. de cómo vamos cayendo a la cama. El del medio es el más averiguadito, igual. Mira, sí. tres acá, bolsa de dormir por acá, por acá. acá. Uno, dos, bueno, seis tenés. Y abajo y tenés... había dos durmiendo también. A y tenés, veces. Y tenés cama abajo. Sí. Pues ¿ves? acá tiene <risa> balconías. Acá, y el, ahí tenés. el plomero. Las máquinas. A ver, este detalle. ¿Podés? Vamos, para la... Eh. Para, lo, para la... No, no, no. no. Acá hace mucho frío y estamos resfriados siempre. Sí, ¿Estás ¿eh? Me hicieron un gesto acá. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Qué alto estás? ¿Creciste? Crecí, crecí. Tengo puesto unos tacos. ¿Cómo le vas, señor? Vamos a ir abajo y me va a contar, porque este lugar que estamos viendo va a durar muy poquito. Porque se viene una cosa muy, pero muy grande, no solo para pibes, sino para los Oxel. 2020 es el protagonista de la semana. No, no, aún no está a la venta, pero acaba de dar un golpe tremendo a su gran competidor, FIFA 2020. Konami acaba de cerrar en exclusiva la licencia de Juventus, el equipo de Cristiano Ronaldo. Este acuerdo obliga a FIFA a retirar el nombre de su próxima edición, como ocurre con Boca Juniors. De hecho, Juventus en FIFA se llamará Piamonte Calcio. EA Sports anunció sin embargo que su juego seguirá contando con los nombres reales de los jugadores de la Juve y con sus rostros, así que tranquilos, Cristiano será Cristiano. Otra novedad será que el bosnio Miralem Pjanic será el embajador de PES y estará en la portada del juego. La demo de PES 2020 estará disponible de manera gratuita el 30 de julio con 14 equipos para elegir, mientras que la versión final para Play 4, Xbox One y PC... Recién saldrá el 10 de septiembre. Bueno, parece que viniste y quisiste poner orden, ¿acá quién sos? No va, nos ordenó acá? Pimpe, estábamos bien, me estabas contando Arriba eh, no, dormíamos tres Arriba dormían tres Sí Dijiste que después me ibas a mostrar, después, después vemos Dale, después vemos Escúchame, está hermoso el lugar, está buenísima la Pimpe House ¿Cuánto te queda en este lugar? Eh, ¿Cuánto nos queda? Bien Y para mí ¿no? deben quedar dos meses Dos meses y medio, tres, ¿no? De y vida de vida. <risa> eh, con Rogelito comemos todos los días hamburguesas. Claro. Ah. Sí. Con los fideos que tienen ahí pueden pueden vivir sí, eh, No, la idea es irnos a una casa más grande. Ya estamos viendo para que nos vayamos a ir a una casa más grande. Para que cada uno tenga su pieza, porque estamos volviendo a los tres arriba juntos y no se puede. Sí. Sí, sí. En algún momento me has contado que soñabas con una casa donde pudieran hacerse distintas actividades. Claro. ¿Ese es el sueño ese es el lugar que y querés? Esa es la idea. Que haya un, un lugar, por ejemplo, para estar tranquilo, un lugar para que se puedan grabar videos, un lugar que se pueda, no sé, como un salón donde se puedan pelotudear, ping pong, lo que sea, o para despejar un toque y aflojar. Y no, la idea era esa, sí. Eh, Los vi el otro día eh, compitiendo, torneo, armaron, ¿van a hacer cosas así? Sí, el otro día armamos un torneo, hoy es miércoles. ¿Sí, miércoles? ¿Sí? <risa> no se sé lo diga. Eh, y el lunes hicimos organizamos un torneo de Fortnite eh, con 100 eh, eh, personas, streamers, moderadores, eh, no sé, plantillas, plantillas eh, y estuvo, estuvo bastante piola. Llegó eh, así como algo, como 3.000 personas, y estuvo piola. A ver, señor, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer así por la comunidad como el torneo del otro día? ¡Ja, <risa> Nada, se, se pueden hacer muchas cosas, obviamente que las ideas igual van surgiendo con el tiempo, ¿no? Vamos tratando también de vivir el día a día y cada vez que surge una idea, laburarla y, y ver lo que sale. Por ejemplo, el torneo de Fortnite salió un día para el otro lo empezamos a laburar. Claro. Se le ocurrió a él y bueno, todo le dimo una mano y salió lo que salió, salió bastante bien. Por la sí. que andando. Tipo, se dio por la oportunidad que le dio una, un chico que, que trabaja así, vendiendo eh, pagos de Fortnite. Vendiendo ¿No? pagos, sí. Y, sí. Eh, y se y salió? ¿Surgió? surgió claro, Consigieron de... el premio y estaba bueno para, para hacerlo. Che, ¿tuvieron hace poco un presencial o se encontraron eh, hace poco? Están ¿O, o están medio, medio falto de eso, no? ¿En dónde? No digo, está, le falta encontrarse con la comunidad de manera presencial. Ah, ¿alguna juntada? Sí. sí. Hicimos el otro, la otra vez eso, en, eh, en Boraz. La última vez fue en Boraz. El 20, algo de junio. 23 de junio, ¿no? ¿No? ¿Qué es junio? ¿El 1? Sí, oh. luna, el 1. Ah, el 1 de julio. El 1 de junio. Che. Sí. ¿El 1 de junio? De junio. cinco. primero de junio. Primero de junio. Primero de junio. Para, para, para. No. Escuché, escuché una voz acá por el fondo. ¿Ustedes si no de la Oxei Army? No. ¡Ay, qué pregunta! ¡Qué pregunta! Yo no me considero ni de la COSCU Army ni de la Oxei Army. Eh, más allá de que los quiero un montón a todos. Y tengo amigos en todos lados. O bueno, conocidos con, a los que quiero. Eh, no me siento identificada con ninguno de los dos por el momento, así que nada, Bien. por ahora, nada. Queríamos eh, ver qué miraban o, o hacia dónde aspiraban hacia el futuro y siempre siempre nos falta un poquito de bif, que nos tiene un poquito de bif a alguien para enganchar, ¿no? Vos tenés esa pelea con Momo que... Eh, yo no sé la pelea. ya le dimos un poquito de fama. Ah, ah, o sea, wow. bueno. ¿A Momo? y sí, ya se colgó un poquito, ya le dimos que hablar. Sí, se dice musculoso, ayer el otro día en el lunes el stream estaba tirando ahí las bombas, pará. Si, si te haces grandote, vos te haces como un cachetazo. No, te, ¿No tenés mucha pelea vos registradas o sí? Eh. De BIFA ¿sí? sí. Con alguien del mundo no, digital. Me gusta, no, trato de no hacerlo. Es como que no está bueno. ¿Y en la vida real? ¿Algún partido de fútbol? ¿Te sos calentón en los partidos sí. de fútbol? No, en los partidos de fútbol soy más de, de hacer que calentar al otro. Pero Feliz, pa... Cancherito. Ah, tira. Tira Cañito sí. con el 3-0 arriba y tira Cañito. Cuidado, no. te hacen calentar hasta un muerto, te lo juro por Dios, hacer una, <risa> una mierda. ¿Quién juega mejor de todos? De los cinco, mira, tío, la meto brisa. ¿Al fútbol? Sí. Eh, para mí Juaco. es ser más activo. Mira Más activo. Y bueno, muy bien. Que Está muy bien. Está muy bien. ¿Es el que mejor juega? No, no, no, no lo vi nunca, pero es el único que juega pelota. Él jugaba, creo, antes, pero no fue nunca más. Y yo hace años. Y él... No salgo de la en ¿eh? <risa> <risa> la, la... Cleo, Cleo, la no sé, ¿no? la palo y... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprometerlos, cerrando ya esta edición especial de Full Hard desde la Pimpe House. Vamos a comprometerlos a armar un partidito. Fútbol 5, tranquilo. Caster. Marto. Sisi Cardo, sí. Partido de fútbol. Pero, pasa? Los partidos son fútbol 5 a veces. Por ahí los tres, ¿alguno más? No, no. Eh, <risa> y bueno, que lo llamen a Facu. Arranquemos, arranquemos con un fútbol 5. Arranquemos con un desafío. El desafío está planteado. Hagamos un mezcladito. Están convocados acá todos los que están en este lugar. Luchi, Nano, Kabech, Caster, Marto. Marto, sí Facu Facuanza, Momo. Facuanza, Momo, Estraca, Luquen. A Goncho lo dejamos afuera. Goncho. Goncho y, y. nosotros dos, ¿podemos jugar? Amamos juega Guille y juego yo. Pero uno para ahí bueno, vemos. Bueno, esa formación. Frente, es un asesino, eh. Por eso, sí, sí, frente. Es, un, es un asesino. <risa> <risa> bueno, entonces de esta manera cerramos un nuevo episodio de Fulgar TV con no, el no, desafío. No, no, no, no, no. Planteado. Lo no cerraba el programa. Ah. <risa> Vení, vamos arriba. Vamos arriba. Necesitamos, ¿todos? Sí, pasen por acá Vamos a mostrar cuánta gente puede vivir en una pequeña habitación Cuánta gente puede dormir porque siempre nos dicen que hace frío acá Bueno, vamos a ver cómo es o cómo se banca en el frío A ver, dale En el medio ¿Y, a, ¿y así se duerme calentito? De esta manera, entonces, en la Pejado, mostrándote cómo se pelea contra el frío, cerramos una nueva edición de Fulgar TV y nos vemos la semana que viene. Cero grados, ¿quién te conoce? ¿Estás grabando? ¿Fisturo? ¡Histo! Son ¡Aplausos, pelotudos! Espera. ¿qué es eso? ¿No sabía que aplaudan con una mano? Estás al borde, ven en borde. Estás al borde? Es una foca. El domingo, yo le trabajaba. Me dice, amiga, me cubriste el trabajo, no sé qué. Son dos funciones nada más. Empiezan a seis y dije yo, bueno no y te pagas." ¿Quién te dijo 12, eso? Para las 12 ya estoy re libre, me voy a dormir como una campeona. No me dijo que había una tercera función. Que encima era una banda. Hasta ¡Y hasta las 5 de mañana. la mañana me quedé inclamada ahí! ¿Pero que qué tienes que hacer? ¡Qué hijo de puta! No voy a preocupar, estamos la ropa, no tiene que hacer. ¡Ah! hay que ponerla. ¡En la que me toque ¿No quieren no quiere trabajar? A la, la estrellita Carolei, todo, el, ¿todo <ríe> el día la... No, lo de pimpe a grabar. <risa> ¿Qué pasa, la puta madre? Así vamos. está. Así. ¿Cuándo grabó? <risa> estamos pensando en cosas. ¿Cuándo cosas! Eh, voy a ir más este. voy a decir. más chico Lo <risa> voy a ir? <risa> Pero no a nada Machilazo. Bueno. Bueno, corta que tenemos hablar de negocios y ahora seguimos. ¿Cuánta gente entra acá? A ver, vamos. Ah, este es el Pero sin tocarse. Ah, no, bueno, si se tocan es quilombo ya. O sea. Bueno, a ver. ¿Tres? ¿Qué crees? Ahí, hay, ahí hay lugar, ¿no? Bueno, Uno. Va, va, vamos. Vámonos. Vamos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo me voy acá. Bueno, te animás, ¿no? no, yo esta cosa no. Esta cosa soy. Soy un tipo grande. <risa>